Odio que me digan culiso, odio que me digan negrito. Es que también, ¿qué pasa? Que por la por la historia de todo lo que vieron los negros en Panamá, de que éramos, éramos esclavos, de los castigos, que los torturaban, que los y comíamos, de todo... Muchas personas temen el decir a una persona negro. No, no saben cómo decirlo. Y creen que decimos de negrito, Chumbito, pulisito. No eh, eh, te hace sentir mal. Pero hay unos negros como yo que tú me dices negro y yo miro si es negro. Pero la persona no sabe, la otra, la otra ideas y te quieren decir, di, diminutivos como negrito, que por negrito será más feo que negro. Negrito como si un negro chiquitito, pero no si un negro chiquito. Para mí, yo soy negro, me gusta como negro y no utilizar los otros términos que creen ellos que son menos dolorosos decirlo. Porque si te das cuenta las películas eh, que han sacado de negros de los tiempos de los 90, 80, 70 estadounidenses, que en la calle tú le a un negro negro y te quiera pegar una vez, eh, que la, la, los chistes que, que habla la palabra niga también en otros países, decir negro como una palabra obscena, como un como vulgar, y tratan de ocultarlo y han creado otros términos para decirlo, para al final del día es negro.